Hola, hola, hola, mis queridos amigas, amigos y amigues, mis querides. Ahí estamos bien. Eh, bueno, eh, nada, hace mucho que no, eh, que no hago un video. El anterior video que hice eh, fue para explicar Revolución Solar. Y este video yo lo había prometido para la semana pasada que es revolución lunar para que les vaya quedando completo la grilla de estudio eh, en esta lista de reproducción que eh, se llama aprender astrología fácilmente en el que puedes aprender astrología puedes aprender el oficio del astrólogo o sea a convertirte en astróloga astrólogo o astrólogo eh, y poder ejercer la profesión del astrólogo eh, que es un oficio maravilloso, es un oficio que te da mucho de regreso por eso te aconsejo que además de mirar los videos y por supuesto suscribirte a mi canal darle like al video y todo eso que te piden todos los youtubers te aconsejo que me sigas en Instagram, me sigas acá arriba en Telegram, t.me barra curso de Astrología. En realidad ahí no es que me sigas, es un grupo que se llama Curso de Astrología, que vos entras ahí, ya somos una comunidad de más de 500 personas, eh, y en el que tenés todas las novedades, las charlas, nosotros de lunes a viernes nos reunimos ahí eh, a las 5 de la tarde de Argentina, eh, sin tema fijo, para hablar de astrología, para que podamos todos los días escuchar cosas de la astrología y descubrir nuevas cosas. Así que es maravilloso esto de estar unidos. También me puedes seguir en Facebook, que acá lo tenés, eh, estamos comunicados por todas las redes sociales o No por todas, porque me falta TikTok y todas las demás Pero bueno, eh, algo es algo eh, Estamos en varias, para mi edad creo que ya son bastantes eh, Hoy, el tema de hoy es Revolución Lunar, como te decía Y te voy a hacer una explicación Sobre una carta que la, la estuvimos trabajando en privado con los integrantes del curso de aprender astrología fácilmente o sea CAF eh, que es su sigla eh, nivel 2 que es donde aprendieron revolución solar y ahora están aprendiendo revolución lunar la revolución lunar es muy similar a la revolución solar en su lectura eh, nada más que en vez de ser el momento del año en que el sol está en el mismo lugar que estaba cuando nació la persona en cuestión, en este caso Gabriel García Márquez, estamos estudiando la carta de Gabriel García Márquez a fondo, eh, es el momento del mes en que la luna vuelve a estar en el mismo lugar que estaba cuando nació la persona, o sea, en este caso, Gabriel García Márquez. La luna cuando nació Gabo estaba a 24 grados, 22 minutos de Aries. Y el 3 de junio de 1967 volvió a estar a 24 grados, 22 minutos de Aries. Esta luna, eh, imagínense que si cada 28 días, da una vuelta y vuelve a estar en el mismo lugar que estaba cuando nació la persona, quiere decir que por año tenemos 13 lunas. Estas son las famosas 13 lunas. Bien. Eh, entonces. Eh, en este caso, ¿por qué elegí esa fecha? ¿Por qué elegí ese momento? Porque durante esta revolución lunar, fue que se publicó Cien Años de Soledad. Eh, Gabriel García Márquez, hasta Cien Años de Soledad, eh, era un periodista y escritor, pero que eh, no tenía fama mundial. Eh, es mal, estaba costando bastante, en realidad estaba haciendo otro tipo de trabajo, más dedicado al periodismo. Él, entre 1965 y 1966, escribe 100 Años de Soledad y, y en 1967 empieza a mandar eh, la obra a las distintas editoriales a ver quién se la editaba. Él, en ese momento, a, había estado viviendo en Estados Unidos y se había ido a vivir a México donde eh, después permanece el resto de su vida. Eh, y, y entonces eh, todas las editoriales se rebotaban hasta que después de su cumpleaños, o sea, después del 6 de marzo de 1967, eh, una editorial de acá de Argentina, Sudamericana se llama, editorial Sudamericana, eh, le dice, nosotros te editamos la obra. Esa obra sale eh, editada el 5 de junio de 1967. Es la primera edición de 100 años de soledad. Y en una semana vende 8.000 ejemplares, que era la edición total. Y así siguió vendiendo durante todo el año siguiente eh, de a 8.000 ejemplares semanales. O sea, logró vender medio millón de, eh, de ejemplares en muy poco tiempo para ser un eh, escritor, hasta ese momento, no conocido. O sea, fue un éxito total, eh, Cien Años de Soledad. Eh, ahí se empezaron a conocer obras que él ya había escrito antes, obras que escribió después, pero Cien Años de Soledad fue el momento quiebre de él. Entonces... Si él hubiera venido en ese momento, después de hacerse la revolución solar eh, de ese año, hubiera venido, por ejemplo, en febrero, porque él el cumpleaños en marzo, en ese 1967, y si yo ya hubiera nacido, pues yo nací en el 68, eh, me hubiera venido a consultar, y yo le hubiera dicho que según su revolución solar, pero eso ya lo vimos en otro video, eh, ese era un año muy importante para él En el que eh, era muy probable que se hiciera famoso Que se hiciera conocido Que eh, hiciera también mucho dinero Ya lo hablamos en otro video Ahora, si me hubiera dicho eh, Bueno, pero ¿qué mes es el más importante? y Yo me hubiera puesto a estudiar los distintos meses, las distintas revoluciones solares del año, eh, lunares, perdón, del año, y seguramente esta es la que me hubiera llamado más la atención. Entonces, al igual que en la revolución solar, ¿qué es lo primero que tengo que tomar en cuenta en la revolución lunar? Y acá yo esto, que les estoy leyendo tal cual para seguir un orden, se los voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes puedan hacer un copy-paste y se puedan ir haciendo su carpeta. Eh, lo primero que, que miro es eh, ascendente de la carta natal, de la carta de nacimiento de él, en qué casa de la revolución lunar me cae dice, este nos marca a qué aspecto de la vida le vamos a poner mayor atención durante todo ese periodo de 28 días bueno, está en la casa 7 o sea, pareja y socios, asociaciones son prioridad en esos 28 días el sol, el sol natal, ¿en qué casa de la revolución lunar cae? Cae en casa 5. Esto es, ¿en qué aspecto de nuestra vida vamos a iluminar y dónde le vamos a poner mayor energía? Bueno, justamente en la creatividad, en la comunidad, ¿Por qué? Porque esta casa 5 lunar está en acuario. Y la casa 5 también está muy relacionada con eh, la suerte, con el azar, con el toque los hilos justos para que se produzca esa magia que quiero que se produzca en mi vida. Eh, la otra cosa que vamos a ver es la luna. De la revolución lunar, ¿sí? ¿En qué casa de la carta natal eh, cae? Ya que va a caer en qué... Perdón, eh, acá me equivoqué. Eh, la luna de la revolución lunar, ¿en qué casa de la revolución lunar no de la revolución, no de la carta natal, de la revolución lunar, después se los voy a corregir, cae. ¿Por qué? Porque la luna va, va a estar en el mismo lugar, es la revolución lunar. Por lo tanto, va a estar en el mismo signo y en la misma casa natal. El tema es en qué casa de la revolución lunar cae. En este caso me cae dentro de la casa 6, la casa del trabajo. ¿Y qué dice? Que en este caso específicamente hay que leer primero en qué casa está la luna natal y partiendo de la base, cómo reacciona naturalmente ante los estímulos afectivos, entonces determinar cómo experimentará las emociones durante todo este periodo. O sea... Él que su luna natal está en casa 12, ¿sí? La saca afuera, la expone a través de su trabajo. Todos sus sentimientos más reprimidos, más dentro de él, los saca y los expone a través de su trabajo. Es un momento ideal para esto, para un escritor. Después veo el ascendente de la revolución lunar, ascendente de la revolución lunar en qué casa y en qué signo de la carta natal me cae esto determinará en qué aspecto de mi existencia voy a tener mayor poder en la casa de Libra en el signo de Libra en la casa 6 natal por lo tanto voy a tener mayor poder y control sobre mi trabajo en este caso sobre el trabajo de escritor. Que era lo que él quería. Y iba a lograr el equilibrio y las buenas cosas. 5. Los aspectos que se forman entre la luna. Eh, de la carta natal o de la lunar lo mismo. Porque está en el mismo lugar. Con los planetas de la revolución lunar. ¿sí? Esto me mostrará posibles trabas para realizar algunas cosas y posibles beneficios para otras. Entonces yo empiezo a ver que eh, esta, esta luna a 24 grados de, de Aries eh, me hace una cuadratura con su medio cielo de nacimiento en casa 4 o sea se revierten las cosas sale a la luz saca eso que estaba eh, adentro y hace un gran trígono con Neptuno eh, de nacimiento en Leo este trígono eh, me habla de que se cumplen sus sueños sí ahora bien eh, esta luna en en Aries eh, está en eh, no tiene Planetas opuestos, porque el único que está en el signo opuesto es Marte, pero no está en condiciones de decir que es una oposición de la Luna. Eh, ¿Qué tiene buenísimo? Que el, el sol, el sol, está en Géminis. Géminis es un signo que vibra muy bien con Aries, ¿sí? Eh, y está en casa 8 de la Revolución Lunar. Es la libido, es eh, eso que se concreta, ¿sí? Es eh, el máximo exponente de lo que puede llegar a lograr en esos 28 días. Y dentro de esa casa 8, lunar, está la casa 2 de nacimiento. Por lo tanto, hay dinero. Ahí la I empieza a ganar dinero. O sea, era una fecha muy buena. Eh, después veo el medio cielo de la carta natal. En qué casa de la revolución lunar cae. Esto lo vimos porque vimos el aspecto. Medio cielo de la natal, me cae en casa 4, que sería el fondo de cielo, entonces se revierten las cosas, es un momento para revertir las cosas, para sa salir afuera. Y medio cielo de la revolución lunar, ¿sí? en que eh, casa de la carta natal cae, y el medio cielo me cae justo en la cúspide de la casa 4, o sea, lo mismo pasa esto. Eh, o sea, hay una reversión de las cosas ¿sí? eh, Bueno, así es como se va estudiando La revolución lunar O sea, lo primero que miro Es el ascendente natal ¿En qué casa me cae? Después, eh, la segunda cosa es La luna ¿En qué casa de la... Eh, perdón, el sol, eh, en qué casa de la lunar me cae, o sea, dónde voy a iluminar, eh, después el sol de la lunar en qué casa me cae, la luna eh, en qué casa me cae, la luna qué aspectos forma, sí, y los medios cielos. Esa es la técnica y hasta aquí la clase así que bueno, les voy a subir el video ahora, espero que no se haya hecho muy largo porque quiero que estos videos sean cortos y los espero para las prácticas por supuesto en, en Telegram Chao. hasta la próxima